Este, le estoy dando gracias a Dios porque uno tiene que darle gracias a Dios, porque aquel que escucha la voz de Dios es el que ve la gloria de Dios. Para nosotros, ver las manifestaciones de Dios es cuando tú te acercas más a Dios en ayuno, en oración y en ruego. Hola, Dios le bendiga a todos gigantemente. Hoy estamos en un fin de semana más, un fin de semana lleno de bendiciones. De, de testimonios bastante eh, impactantes Hoy quiero saludarles gigantemente Estamos al lado del hermano Emanuel Hernández Con un testimonio poderoso Bueno, varios testimonios poderosos Hoy quiero también saludar a nuestro hermano Alex Real Sin él esto no sería posible Y saludar a toda la bella audiencia de la Gran Comisión Radio Hoy pues queremos darle la palabra a nuestro hermano que, que tenemos aquí Que tiene un testimonio bastante impactante Y queremos preguntarle hermano, ¿cómo fue ese inicio de su ministerio? ¿Cómo Dios lo, lo llevó a, a, a ser lo que es hoy un varón de Dios? Un, un guerrero espiritual y sobre todo un predicador Gloria al nombre de Jesús, bueno eh, Dios bendiga a todos los oyentes que están viendo eh, por este medio y conectándonos con el Señor. Mi nombre, como dijo mi hermano, es Manuel Fernández, soy evangelista, servidor, me congrego en la Iglesia Veraca con mi pastor Waldir Ruiz y Naime García. Es una bendición, bueno, en mi hermano. Eh, usted sabe que una de las cosas que hace el Señor es primeramente el llamado. El llamado viene a través de la misericordia y de la gracia de Dios. Eh, comencé sirviendo al Señor cuando yo tenía 19 años de edad. Eh, inmediatamente vino el proceso de parte de Dios. Y como todo el mundo, eh, comencé aspirando a servirle a Dios. Agarraba las muñecas de mi hermana, les predicaba y simulaba. Tenía un sueño de parte de Dios. Pero eh, me empecé a preguntarle al Señor, donde en ayuno, en oración, y un día eh, tuve un sueño de parte de Dios y soñé que estaba en el mar, en un barco gigante. Y cuando yo camino hacia la punta de ese barco, había unos personajes vestidos de blanco diciendo Santo, Santo, Santo. Cuando ellos me ven, uno de ellos se llega a donde estoy yo, me agarra a mi mano y me dice así te dice el Señor tu Dios. Dios te ha escogido para que guíes este barco, pero vendrá un barco más grande que tendrás que guiar terminar el sueño y ahí yo creo la palabra profética que Dios me da y como joven empiezo a buscar a Dios. Eso es para los jóvenes que creen que Dios no le habla. Dios sí te habla, amado joven, cuando tú decides buscar a Dios okay. y estoy buscando al Señor. Recuerdo que ya mi pastor me tomaba en cuenta para predicar en ciertas áreas. Eh, un día me toca predicar una actividad de una campaña evangelística. Era mi primera vez. Yo le estaba, estaba contento, estaba adorando al Señor, estaba en tres días de ayuno, pero el segundo día de ayuno Dios me habla y me dice yo quiero que tú hagas y prediques allá en la cárcel. Eres una de las cárceles más peligrosas, amado hermano, porque yo soy de nacionalidad venezolana y sabemos pues que las cárceles venezolanas eh, tienen cierta libertad dentro del recinto, dentro del sistema penitenciario. Ahí el, los presos... Los reclusos, ellos portan almas largas, almas cortas, granadas. Se ven muchas, muchas cosas eh, y eso creo que proyecta una violencia más en envergadura. ¿Esta, okay. esta cárcel en qué estado de Venezuela? está? Eh, esta cárcel pertenece al estado de Falcón, eh, municipio Coro. Allí esta cárcel se llama eh, cárcel. Eh, penitenciaria Colón ¿Ok? ¿Cómo Dios eh, Lleva al hermano Allí? ¿Cómo, cómo usted eh, eh, Crea vínculos para poder Exaltar a Dios de la, eh, en medio De todo ese Me dice que entraban granadas Entraban cuchillos, entraban armas ¿Cómo, cómo, cómo entra El hermano ahí sin ser una amenaza para nadie sin ser una amenaza para el mismo. De claro, eh, el, de momento como esta cárcel era famosa ya que con la cabeza de una persona que asesinaron, jugaron fútbol, eh, se había hecho creo que tenible eh, en la ciudad y Dios me dice que vaya y le predique, pero al que en ese momento eh, tenía el control, estamos hablando de un recluso que era un líder. En ese lugar y era el que comandaban todo este tipo de personas armadas dentro de la cárcel. Dios me dice que vaya y le di una palabra profética. Dios me dice que en tres meses lo, lo iban a traicionar y que iba a pasarle ciertas cosas eh, que me ahorro. Cuando, y, cuando Dios le da la palabra por medio de quién se la da, se la da por medio del pastor, por un sueño, de que vaya precisamente donde este hermano y se la dé... ¿O fue un, pres un sentir que Dios le dio a usted? No, eh, eh, dentro del ayuno, como era un ayuno corrido okay. eh, Usted sabe que bueno, uno se duerme naturalmente Tuvo un sueño donde yo me encontraba dentro de la cárcel okay. Y Dios me estaba dando las directrices para predicar dentro de la cárcel Cuando amanezco, eh, yo sigo orando y vuelvo a la voz de Dios Y me dice, anda y ve yo agarro mis hermanos y voy, obedezco al Señor, voy. El no era día de visita comúnmente, como usted sabe que eh, legalmente le permiten la entrada al recinto siempre y cuando sea un día de visita. Pero no era un día de visita, era un día de rutina, o sea, un día donde no se aceptaban personas que no tenían nada que ver con, con, con la cárcel. Más sin embargo, Dios me abrió las puertas porque el mismo eh, jefe de los guardias me permitió la entrada. Llegando a ese lugar Hicieron el contacto para yo poder tener La libertad de entrar Y poder hablar con este personaje este, este, este líder De esa banda O de ese lugar Donde se poseían yo creo que como 70 personas armadas Dentro de lo que eh, Era el anillo de seguridad de él eh, Ellos le llaman a ese anillo de seguridad El carro claro. ya, Donde esa cárcel eh, se divide en cuatro etapas. La primera etapa era las letras, que ellos llaman las letras. Allí en ese lugar habitaban los delincuentes con, con más fama eh, o los delincuentes más peligrosos o los delincuentes que tenían cierto control tanto adentro como afuera. Y estaba la otra etapa donde llamaban ellos los ranchos. que eh, Existían los reclusos de bajo recurso, o sea, personas que naturalmente roban se, eh, ellos pelean a, a cuchillo okay. Pero no había ningún respeto como tal Y existía lo que era la cancha Donde estaban los reclusos que eh, debían drogas Reclusos que eh, eran tratados como indigentes Y estaba la cuarta etapa Que era el anexo donde estaban las mujeres Las reclusas mujeres Dentro de esa situación Dios me da las palabras proféticas para este hombre yo quiero que usted entienda El que me está escuchando Este hombre era un hombre que practicaba la santería. Este hombre eh, buscaba cobertura satánica para poder él, proyectar estos asesinatos. ¿Cómo, ¿Cómo usted se da cuenta que este varón practicaba la santería, la, la satanería y todo este tipo de cosas malévolas? Eh, cuando tú llegas al sitio donde él habita dentro de la cárcel donde él está, donde él se mueve eh, hay eh, eh, lo que ellos llaman los santos ¿ya? Okay. Eh, lo que ellos manejan bajo esos altares eso está cerca de donde estará donde ellos eh, habitan eh, por los tipos de collares que ellos tenían y porque ya se hablaba de que él hacía este tipo de pactos, mataban gallinas negras Mataban gatos y también eh, ofrecían eh, ciertos pactos dentro de ellos mismos, ya para poder consolidar el grupo que, que estaba mandando en ese momento. Eh, cuando Dios me da la palabra profética para este varón, eh, realmente al momento yo sentí miedo porque él tenía toda la potestad de, de poder asesinarme, ya que yo me encontraba en el día y en el momento donde no era legal estar en la cárcel. Claro. Era un momento donde no había visita. Era un momento donde simplemente nada más el que pasaba era el guardia nacional para, para hacer un censo dentro de la cárcel. Hacía un conteo, mi hermano. Bueno. Cuando yo le doy la palabra profética a este varón, él llega un momento que me pregunta quién le dijo todas estas cosas, porque eran profundos lo que le estaba yo diciendo a este varón. Eh, él en un momento respira profundo, suelta las 9 milímetros que él cargaba, la tira en la cama y me dice, varón, usted tiene razón porque para amanecer hoy tuve un sueño, pero ore por mí. El, el hombre tenía este, como, eh, le faltaba como tener una consolidación en creer realmente lo que yo le estaba diciendo, pero él se asustó porque él decía yo tuve un sueño, más no él me contó el sueño. Luego que yo estoy allí, mi hermano, al periodo de tres meses de estar yo haciendo el trabajo de parte de Dios, eh, me llama este varón nuevamente. Yo me imagino que en el transcurso de esos tres meses se tuvo que topar con mucho, muchos, muchos, eh, muchos presos, muchos reclusos que tenían ese mismo estado que, que este varón. Sí, porque realmente eh, poco era el, el cristiano que le iba a dar una palabra a este hombre, por la imagen que proyectaba. ¿Por claro. qué proyectaba? Proyectaba una persona que asesinaba cuantas veces él quería y segundo, porque era santero. O sea, eh, había como un límite en cuanto claro. a eso. Pero como yo fui enviado por Dios, aún teniendo miedo, yo tenía que ejecutar lo que Dios me dijo. Este hombre me vuelve a llamar... En los tres meses Y me llama un día A las nueve de la noche Y me dice ahora aquí se está cumpliendo Lo que usted me dijo Entonces allí donde Yo comprendo Y digo este, le estoy dando gracias a Dios porque uno tiene que darle gracias a Dios Porque aquel que escucha la voz de Dios es el que ve la gloria de Dios Para nosotros ver las manifestación de Dios es cuando tú te acercas más a Dios En ayuno, en oración y en ruego Y dice, este, este hombre me estaba pidiendo a esa hora de las 9 de la noche Que fuera y le cosiera la boca a 20 presos para tirarlo al techo desnudo y poderle salvar la vida, porque existían ciertas reglas dentro de la cárcel. Y una de ellas era que cuando una persona no lo aceptaban dentro de esa cárcel, o sea, podía morir, ellos lo desnudaban y le cosían la boca y lo tiraban al techo. Esto le daba a entender al cuerpo eh, policial o de la Guardia Nacional Militar que eh, significaba traslado. Okay. Ya, ya no estaba apto para estar en ese lugar. Ya yo le digo a este varón, la verdad, hermano, en ese momento dije: No, yo no, yo tenía 20 años de edad, era un muchacho. Y yo le digo: Yo tuve miedo. Yo le dije: No, la verdad es que yo voy a, cuando amanezca, en la mañana. Yo fui a las 7 de la mañana, mis hermanos. Y cuando yo llego a ese lugar, el que me está esperando en toda la puerta es este varón al cual yo fui, le prediqué y le hablé y le fui y, y le dije la palabra profética de Dios. Cuando yo llego a mis hermanos, ahora le voy a decir algo que usted no sabía en esa mañana. Muchas personas este, dicen hablar de Dios y no lo son. Recuerden que este Orón era santero y también, amado hermano, en, en cuando nosotros estudiamos acerca de las de cuando estudiamos a personas que han tenido encuentros y que han tenido parte de esa vida en cuanto a la brujería y hechicería, nos damos cuenta de que son personas que se mueven bajo influencias demoníacas pero como en mí estaba el santo, el rey de Israel me permitió darle esta palabra. Y este varón, amado hermano, usted que me está escuchando, él me dijo, le voy a decir lo que usted no sabía. Ese, esa mañana que usted llegó, la noche anterior, yo tuve un sueño y este sueño donde yo escuchaba una voz de los cielos que me decía, hijo mío, ¿hasta cuándo vas a hacer lo que estás haciendo? Y este dice él que empezó él a dialogar con Dios y Dios empezó a darle los propósitos y empezó a decirle cosas tan profundas que según él, en su en el sueño, Dios le dice, para yo confirmarte lo que te digo en esta noche, te voy a enviar un hijo mío de la calle a confirmarte lo que yo te digo. Y cuando yo llego, dice él que sus piernas temblaban, pero lo que no sabía él también, que mis piernas temblaban más que la de él, Porque era tan tremendo la atención, amado hermano, estás en un peligro, pero cuando tú vas de parte de Dios. Y este hombre dice que le habló a Dios, así como Dios le habló a nosotros y Nabucodonosor, todo, era un rey. Y sobre todo porque en esa edad de 20 años, donde uno está entre la mayoría de edad, pero está joven, muy joven todavía. Y experimentar con alguien que ya ha recorrido, con alguien que, que ha practicado, o sea, tremendo mi hermano. Y sobre todo, mi hermano, que uno carecía de la experiencia. Ya. Pero como Dios no está llamando a gente, sino a gente que esté dispuesta. No tanto que esté preparada, sino dispuesta. Porque cuando Dios llama a Josué, le dije, mira que te mando que te fuerces y seas valiente. Josué no estaba preparado, pero Dios le dijo, prepárate, yo, te voy, a, yo voy a estar contigo, yo te voy a, a formar. Porque a veces, mi hermano, lo que es de formación en otra persona para mí es formación. Lo que era de formación en ese hombre asesino para mí era formación dentro de las cosas de Dios. Y este varón, cuando me dijo eso, yo, yo le di la gloria a Dios, me dio una entrada a ese lugar. Escúcheme bien, y estuve un año por causa de Cristo. Pude ver gente que lo asesinaron. Pude ver eh, cómo habían este, jóvenes destruidos por la droga dentro de ese lugar. Pude ver cómo a hombres lo humillaban en ese lugar. Cómo le ponían ropa interior de mujer. Por causa de algunas cosas que... Ustedes saben que hay reglas dentro de la cárcel. y Cuando se rompe todo esto. Eh, ellos lo humillaban de esa manera, varón. E incluso me tocó una vez correr por un varón que iban a matar. Una, un muchacho que había hecho algo indebido. Pero ellos tenían una regla. Era tanto lo que Dios había hecho a través de mí en ese lugar. Y que el Señor me estaba usando. La gloria sea para el Señor. Que eh, este hombre, viendo la gloria de Dios... Si yo corría y le agarraba la mano al los muchachos que lo iban a matar Pero si yo lo agarraba primero que este hombre era salvo Porque ellos decían que la gloria de Dios estaba en él Y todo el que entraba Dentro de la iglesia Que estaba dentro de esa cárcel También estaba salvo okay. en ese En ese momento Me gustaría saber Cómo era el entorno con los demás Presos hacia usted Cómo lo trataban, cómo ¿Cómo, ¿Cuántas almas se ganó en ese entonces? Bueno, yo recuerdo que yo creo que me gané 200 almas en ese lugar. Estuve trabajando un año, como le acabo de decir. Eh, el sistema de trato en ese lugar Dios me honró y de tal manera que Dios me dio autoridad en ese lugar. Eh, eh, si sí hay unas reglas donde yo dormía, porque yo me quedaba ahí por causa de Cristo, eh, lo, aquellos jóvenes que querían seguir escuchando mi consejo, mi prédica, ellos dormían debajo de mi cama. Escúcheme muy bien. Eh, y aquellos, tremendo. Entonces, como hay tres, cuatro etapas dentro de la cárcel, quiere decir que el que estaba de aquel lado no podía pasar para acá. Y yo, y yo como yo tenía libertad de pasar por los cuatro lados y predicar el Evangelio de Dios. Donde están los ranchos, que le digo el sitio que le llaman en la cárcel los ranchos. Predicando yo en ese lugar Hay personas que no se le puede agarrar agua No se le puede no se les puede recibir ni dar Porque supuestamente ellos dicen Que están manchados en cuanto a la rutina Y yo recuerdo hermano que yo predicaba Y estaba en esa gente hasta con hambre, rienta Y la gente me daba comida a mí Y yo agarraba No, no me se me permitía darle la comida Sino que tenía que tirársela Como si yo fuera un animal o un perro Yo agarraba y le decía Oye varón perdóname pero tengo que hacerlo porque ellos me lo están exigiendo y yo se lo daba hermano, usted estaba comiendo y ellos están como que así mi hermano, como animales viéndote porque ellos estaban bajo penitencia y usted se imagina una multitud de personas viéndolo comer de comer. ellos con hambre claro. y no se les permitía o sea es tremendo bañarme, bañarme en esa cárcel, meterse al baño con 40 hombres en ese lugar, yo como siervo de Dios te puedo imaginar la incomodidad es tremendo, pero más sin embargo... Había una regla en ese lugar que, que yo me exoneraba de eso... Porque la gloria de Dios estaba conmigo... Pero era tan tremendo... Que lo que más me impactó fue un, un señor... Que él decía... Eh, pastor, sálveme... Sálveme, pastor... Pero como no pude llegar... Amado hermano... Este hombre lo asesinaron... Y me tocó recogerlo en carretería... Y yo viviendo toda esta experiencia... 20 años de edad hubo momentos que, que me sentí asustado pero yo le creía a Dios yo le creía al Señor y, y ese fue el principio y volviendo un poquito el tema del, de la santería porque me imagino que no solamente el capo de la cárcel era el que lo practicaba sino también sus secuaces como alguien en ese momento eh, le agarró la mala o por así decirlo, le, le tuvo rabia, desconfianza o algo así Porque si es el mismo Jesucristo y, y, y entre todos lo, lo, lo juzgaron, le pegaron, lo, lo machacaron Ahora usted en una cárcel con, con santeros, con personas asesinas, con armas Y obviamente el respaldo de Dios, pero... ¿Pero alguien le tenía o le hizo en algún momento algo? Sí, en ese lugar habían 3.000 reclusos, escúcheme bien, donde el recinto nada más podía aguantar 850 personas. Usted se puede imaginar cómo se vivía inhumanamente. Le hablo que eh, eh, todo, todo, la convivencia. Pero, como dice usted, así como me, se me permitía predicar, había gente que practicaba santería que no les gustaba que yo estuviera allí en ese lugar. Y yo recuerdo un día que me tocaba ir a la, a, la, a la cárcel y tuve un sueño donde yo llegaba a ese lugar, pero detrás de la reja había un demonio y me decía te odio por lo que estás haciendo. Yo me paro asustado y yo recuerdo que empecé ahora y bueno, señor, yo voy, voy en tu nombre, yo reprendo toda, toda, toda brujería, toda santería, todo espíritu demoníaco. Y me tocó predicar una gran campaña dentro de la cárcel. Cuando yo me gano las almas para Cristo, uno de ellos se me acerca y me dice, varón, yo quisiera que usted me ore, pero usted se atreve a orarme. Y usted sabe, mi hermano, que uno está para servicio al Señor, a pesar de las circunstancias. Yo le dije: ven, acércate, vamos a orar. Cuando yo estoy orando, varón, este hombre saca un puñal. Y cuando este hombre me quiso apuñalear, ¿verdad? Yo cerré mis ojos de miedo y en el nombre de Jesús, este varón llegando que casi que cerca a poder eh, introducir el, este cuchillo en mi estómago, se le cayó. Y estaba un varón que me había ganado para Cristo, que le estaba comentando que era grande, era uno de esos hombres que, que miden como tres metros. Me ayudó, lo agarró y cuando yo le pongo la mano a este varón para orarle, me dice... Este hombre, este demonio habló y dijo: Soy Chango y he venido y me han enviado para destruirte. Chango, eh, para lo, los oyentes que no conozcan Chango, es el demonio de los tambores, de las, de las, sí, de los tambores. Es un demonio africano, si mal no estoy. Sí, pertenece eh, a la brujería que se practica en Venezuela. En, en la montaña del sorte eh, Este demonio siempre lo colocan Al lado de, de Este demonio que se llama Santa Bárbara y entonces una vez que, que Ponen a Santa Bárbara al lado de Changó Ella se llama Santa Bárbara de Changó Y significa que toda mujer que tenga Este demonio en su casa Nunca le va a faltar marido Y tiene dominio sobre el marido Entonces este demonio Está allí para perturbar y para oprimir. O sea, controlar el ambiente. Eh, el ¿Qué pasa? ¿Dónde está este, este, este, este demonio? aún? Oh, siempre va a estar la música del diablo, satánica. Siempre está, se mueve en eso, en ese medio. Eh, bueno, retomando por donde íbamos, lo, el hombre lo agarró y ahí qué más pasó. Después de que este demonio le dijo lo que le dijo. Bueno, eh, yo cuando él me dice esta palabra, ustedes se imagina un niño de 20 años, yo dije, Dios mío, Señor, ayúdame. <risa> santo. Y la multitud viéndome, lo tremendo del caso es la multitud viéndote y los pistoleros viéndote con las almas, viendo la campaña evangelística dentro de esa cárcel. Y la gente está esperando, ¿será que le va a sacar el demonio? o ¿No le va a sacar el demonio? Y dentro de mí, Señor, dame, la, dame el poder y la autoridad sobre este, sobre este demonio. Y vine cuando le reprendí a este demonio, hermano. Yo sentí que algo me tropezó. Y cuando yo volteo, hermano, había unos, unos timbales. El demonio tumbó los timbales. O sea, fue algo sobrenatural que se estaba moviendo en ese lugar. Y, a, y así, de eh, luego, dentro de esa misma cárcel, escúchame muy bien. Satanás quiso matarme, o sea, quiso que yo volar a los conductos y como hombre de Dios a pesar que había ganado autoridad siempre también me vigilaban para ver si era un hombre verdadero o de Dios me tocó barrer la cárcel a las 4 de la mañana lavar baños para demostrar la humildad y el amor que Dios tenía en ese lugar y recuerdo yo que durmiendo en ese lugar una de las mujeres del anexo, una de las mujeres que comandaba en ese lugar, se metió en mi cuarto para que yo me acostase con ella. Y yo sabía que acostándome con esa mujer, automáticamente me asesinarían de ese lugar. Pero fíjate, fíjate que cuando esta mujer me llega a mí, no me ve a los ojos me dice, porque no soy digna de verte a los ojos, porque que esté en ti no me lo permite. O sea, esta mujer yo creo que también venía poseída por el mismo diablo. Pero... Tremendo. y la mujer que envió Satanás no, no, era una mujer que a los ojos de los hombres era, hallaba gracia uno pero yo estaba bajo, bajo esa obediencia al Señor con 20 años mis hermanos y en ese proceso Dios me dio la victoria eh, tuvo hasta lo último predicándole a este varón para que su alma fuese salva pero no escuchó la voz de Dios me dijo hermano ore por mí porque he hecho lo posible para yo dejar. Hay gente que les cuesta dejar lo que te ata. No permitas que, que, que eso te tenga aprisionado, encadenado para tú seguirle sirviendo al diablo. Y este varón, yo le hablaba, pero este varón fue cobarde. Y aún era consciente porque lloraba. Alabado el nombre de Jesús. Y este varón no escuchó y lo asesinaron a tiro. Eso, eso fue tremendo porque él me decía, varón, tengo miedo a morir. Mi obra terminó, mi hermano terminó allí en esa cárcel, y vi cosas sobrenaturales. Me tocó salir a predicar por primera vez fuera del estado. Empecé a viajar, y mi primer viaje, después que yo ayuné tres días, sí, fue, fue a predicar a un sitio en Venezuela que llaman Arapuey, cuando yo iba de camino iba nervioso porque usted sabe eh, uno va con ese deseo de servir a Dios pero siempre con. Sí claro y yo me imagino que ya en ese ya todos lo conocían a usted como ese predicador sí. que, que le predicó a este tipo de presos que salió vivo. Y yo me imagino el respeto, el nivel que usted ganó durante ese... Sí, porque muchos que salieron libres y que Dios cumplió la palabra en ellos profética, eso hoy en día le están sirviendo a Dios. Y unos predican en la radio, unos este, son pastores, ya. Entonces es una bendición porque Dios hizo algo maravilloso, pero el ministerio tenía que seguir. Y recuerdo yo que yo iba viajando a la Puey. yo quiero que te entiendas esto, porque cuando tú le oras a Dios, Dios responde de la manera que Él quiere. Iba yo en, en ese camino, en un carro. Yo recuerdo que íbamos como en un monte. Eso era verde para acá y verde para este lado. Y yo le estaba pidiendo, Dios Señor, háblame, voy a ese lugar, dime este, qué condición hay donde voy a ir. Recuerdo que en medio de la carretera se paró una anciana vestida de blanco. Nunca se me olvida. Paró el carro. Y ella se montó a mi lado y cuando empezó a andar el carro me dijo, nada más me monté porque Dios me trajo para decirte esto, puso la mano en mi pecho y me dijo vengo a decirte que no tengas miedo donde tú vas a ir, te vas a encontrar con hechicería, con brujería con santería pero no temas porque yo estoy contigo en el lugar donde tú has ido, han ido evangelistas y no se ha salvado ni un alma y también donde vas a entrar en la iglesia, la iglesia ha pasado por cuatro divisiones yo no sabía esto, me lo dijo esta anciana, si era un ángel, Dios lo sabe y si era una sierva de Dios, Dios lo sabe pero yo no la conozco, y me se vengo a darte lo que Dios me dio que te diera. Y yo sentí la presencia de Dios en ese carro. Yo llorando y hablando en lengua. Los demás pasajeros viéndome. No comprendían el asunto. Después que esta mujer oró por y me le dijo al, al conductor, por favor, déjeme por aquí. Y la mujer se bajó a aquella anciana. Yo todavía iba temblando con la gloria de Dios. Cuando llego en ese lugar, yo recuerdo que en el sitio no me fui a quedar para predicar a campaña oraba yo desde las 2 de la madrugada hasta las 2 de la tarde pero en esa madrugada yo veía como en mi ventana reflejaba una luz escuche la luz del poste reflejaba la luz a la ventana y yo veía como una persona se convertía en un caballo y volvía a darle golpe a la pared y yo seguía clamando a Dios clamando porque es que allí donde estaba estaba alrededor puro brujo y puro santero y yo orándole al Señor orándole, orándole para, que, para no tener miedo. Usted se fija en una sombra. Que usted ve de un hombre. Que se convierte en un caballo. Es terrible. Y así estuve orándole a Dios. Orándole. Y yo recuerdo. Que la primera noche. Me, Dios me hizo que me ganara cuatro, cuatro, 40 personas. La segunda noche. Dios se ganó 25. Y así sucesivamente. Y cuando. Como vimos las glorias de Dios. Y Dios hablando. Cumpliendo y sanando. Recuerdo que. Ya el último día prediqué dentro de la iglesia Y Dios me dijo, dile al pastor que se pongan en medio de la iglesia Y los, los abuejas los abracen Cuando yo digo esto, empezó la gente a tirar un llanto fuerte Y abrazaron a su pastor y empezaron a pedirle perdón al pastor Y hubo una reconciliación o sea, Es como Dios te mueve dentro del ministerio Es algo poderoso como Dios habla pero es algo tan tremendo y así muchas manifestaciones que he visto en este caminar, mi hermano. Bueno, mi hermano, este, sabemos que hay muchísimo más por contar y lo vamos a hacer en el próximo eh, video. Ustedes van a ver, pues, hasta, hasta aquí con el hermano Manuel Fernández. Hoy, noche de bendición, noche que. Realmente le hemos puesto la gloria y la honra a Dios, sobre todo este testimonio Amén. tan espectacular. Realmente yo sentí mucho la presencia de Dios, o sea, es algo que de pronto uno dice, wow, estar en la cárcel por un año con todo este tipo de personas Amén. que practican la hechicería, que practican la brujería, que son asesinos. O sea, yo con mi edad Yo no me imagino estar En ese tipo de situaciones Y pues hasta aquí llegamos mis hermanos Nuevamente pues les doy gracias Por quedarse hasta el final de este video No olviden seguir Pues la gran comisión radio En nuestra página de Facebook En nuestra página de Youtube Y nuevamente agradecidos con nuestro hermano Alex Real el, Pues sin él no estuviésemos Haciendo esto Dios les bendiga a todos gigantemente y nos vemos en el próximo testimonio. ¡No se lo pierdan! ¡Hey! ¡Aleluya!